Hola, soy Ian Brownlee, cónsul general de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. El 2 de julio será mi último día como cónsul general aquí en esta ciudad fronteriza. Agradezco a los chihuahuenses por la amabilidad y hospitalidad que me extendieron en esos tres años que he vivido y trabajado en Ciudad Juárez. He viajado por todo el estado. He conocido su historia. He aprendido el trabajo que hacen las autoridades y la sociedad civil para que este sea un estado próspero y moderno que honre a sus raíces. Durante mi corta estancia he trabajado para promover intercambios académicos y viajes a los Estados Unidos, pero también pa para fortalecer nuestros lazos políticos y económicos. Hemos reducido los tiempos de espera para obtener una cita para visa al mínimo y siempre tenemos citas disponibles para estudiantes. Hemos trabajado para promover comunidades fuertes y resilientes, apoyando los esfuerzos del Gobierno de México en una variedad de programas en las colonias de Felipe Ángeles, Rivieres del Bravo y Francisco de Madero. Junto con las autoridades, hemos desarrollado programas de capacitación a muchos funcionarios del sistema judicial. No me queda más que decir gracias por todas las muestras de aprecio que he recibido. En ningún lugar los lazos que nos unen son más tangibles que en la frontera. Muchas gracias por su amistad.